Que Dios guarde a los del fondo el interés y la vista. El interés y la vista. Pero bueno, a lo que voy. Eh... Objetivos motores bien, objetivos meta parece que bien y objetivos de consecución no, porque conseguir coger el pañuelo antes que el rival el... Ah, perdón, me he equivocado, perdón, es al revés, llevas razón, objetivos de consecución está bien, punto arma de calidad bueno, otro equipo porque se me ha... eh, sí, está bien, está bien Lo que no está mal del este Pues está claro eh, Habéis puesto a los dos equipos del mismo color azul, ¿por qué no ponéis a uno de cada color? Es una idea, ¿eh? Claro, claro. Para que parezcan diferentes. Y luego, esto, el que yo haya puesto lo de 30x30 30, eh, como cosas más pequeñas, para que no pusierais justamente eso, un pedazo logo, un pedazo logo, sino que pongáis sí, sí, sí. el logo y la justificación, vale, el logo y la justificación. Vale. Por lo Pero demás, sea, pues más o menos bien, el tiempo. El tiempo parece que está más o menos bien y a ver si le sale bien. Todo el lujo. Pues ya está. Bueno, pues vamos al juego. Pues somos Sergio, María está y yo Guille. María que <risa lawsuit> <Marieta>. está. <risa> <risa> María el es Nosotros pues, vamos a jugar el pañuelo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va? Nos sí, no ¿no? <risa> vamos a ir en dos equipos. vamos contando de uno a dos y entonces vamos poniendo un grupo aquí y el otro en el otro extremo y a ambos de cada grupo pues, se les va a asignar un número del 1 hasta, hasta el número del grupo que sea y a lo mejor 14, 12 o por ahí eh, total, ese mismo número asignado va a ser el mismo que tenga otro rival entonces, nos hemos colocado uno de nosotros en medio con un pañuelo y cuando necesitamos un número pues ambas personas, ambos miembros del equipo que tengan el mismo número pues, saldrán a recoger el pañuelo Acepto importante a destacar no podéis pisar el campo del contrario, hasta que no hayáis cogido el pañuelo. Luego, una vez que hayáis cogido el pañuelo, tenéis que regresar a vuestro lado del equipo lo más rápido posible. ¿Qué más? Luego, así tenéis el punto. Luego, el punto ese se os puede quitar si el rival os pilla, que en ese momento sí podéis atravesar el campo del contrario. ¿Alguna duda? Pues... Venga, a empezar. bien? ¡Ojo! Una cosita, cuando salga un rival, cuando salga a pe... el número, a Pkill, el pañuelo, el resto del equipo, para pues no estar parado, vamos a hacer ya este pilla. Sí, no, no, no, no, no, <títate> Ya, por cinco minutos más o menos. A las menos cinco 9. Yo puedo trotar y eso, pero la really? brinca, no, porque es que lo